¡Hola, hola! Acá estoy para hablar después de otra reacción. Les doy la bienvenida a este nuevo video. El primer video de este canal en el que voy a analizar o a hablar un poco más sobre otras cuestiones. Para quienes no lo sepan, este canal estaba dedicado nada más a tener videos de los episodios de mi podcast, justamente en formato de video para YouTube. Pero decidí utilizar este canal también para otras cuestiones, y en realidad el nombre de después de otra reacción, haciendo juego con el nombre original del podcast, iba a ir dedicado a una reacción a un tráiler, pero no la pude hacer en un primer momento con el tráiler de Eternals, tampoco lo pude hacer a la noche con el tráiler de Spider-Man No Way Home, así que decidí. Directamente empezar analizando el tráiler de Spider-Man No Way Home Para darle un poco más de uso a este canal Igualmente las reacciones van a llegar en algún momento Pero más allá de eso, estos videos también van a empezar a llegar Y bueno, sin más preámbulos Voy a empezar con el análisis de este gran tráiler de Spider-Man No Way Home En el primer momento ya vemos a MJ y a Peter En lo que parece ser la terraza del Sancton Santorum Recordemos que Peter va a pedirle ayuda a Doctor Strange después de todo lo que pasó en Spider-Man Far From Home. Después de que se descubriera que la identidad del de Hombre Araña es la de Peter Parker y además de que fuera acusado por el asesinato de Misterio y empieza todo un juicio en contra de Peter sobre esta cuestión. Vemos a MJ y a Peter bastante relajados en, en esta terraza que como dije supongo que es del Santos Santorum y Peter le dice que se queden ahí porque abajo es todo un desastre, justamente haciendo referencia a esto de que lo están buscando por el asesinato de Misterio después de ahí saltamos a una escena en la que Peter con el traje de Spider-Man está escapando junto a MJ de de lo que es el centro de nueva york esto seguramente está directamente conectado al final de far from home donde peter como spider man lleva a mj hasta un lugar y bueno después se da toda esta revelación seguramente después de eso peter y mj se van de vuelta del lugar más adelante hay un momento del trailer en el que esto se refuerza un poco más y vemos esta pantalla gigante en la que vemos una foto de Peter Parker. Y en la mitad de su cara, la máscara de Spider-Man con el título de enemigo público número uno. Todo con la voz en off de J.J. Jameson, interpretado por Jackie Simons. Que también hizo su aparición en la escena post-créditos de Spider-Man Far From Home. De ahí saltamos a una interesante escena en la que vemos a Peter en lo que es una comisaría aparentemente. Y se ven a dos personas. Una que vendría a ser un detective un policía Y a otra de camisa blanca con corbata Que si se fijan bien, al momento de entrar al, a lo que es esta sala de interrogatorios Se lo ve de cuerpo completo Y después se ve que apoya unos archivos sobre la mesa Y Peter lo ve, pero nosotros no vemos la cara de esta persona Y parece ser que este personaje es nada más ni nada menos que Matt Murdock El mismo Matt Murdock de Daredevil, de la serie de Daredevil de Netflix que se rumoreaba que iba a aparecer en esta película en este primer tráiler no lo vimos, pero lo más probable es que sea él y que aparezca finalmente, así que habrá que ver por la cara de Peter, tiene pinta de ser alguien que no conoce claramente, y teniendo en cuenta que necesita un abogado para defenderse de todo lo que pasó, puede ser que Matt Murdock termine tomando este caso, y bueno en ese momento se termine conociendo con, con Peter Parker, de ahí saltamos a una escena en la que Peter habla con MJ un poco de todo lo que pasó y vemos cómo entran a este juzgado supongo que es un juzgado, con personas cerca que claramente están en contra de Peter Parker, y de ahí saltamos a un momento que es el que les comentaba anteriormente en el que MJ y Peter Parker con el traje de Spider-Man están arriba de un puente con un montón de helicópteros rodeándolos esto puede pasar inmediatamente después de Far From Home en esta huida que tienen Peter y MJ del lugar en el que estaban. Además se nota por el traje que tiene puesto Peter. Que puede ser directamente después de eso. Vemos a Peter entrar al colegio. Mientras muchas personas lo están eh, grabando. Ya todo el mundo sabe que él es Spider-Man. El foco de atención pasa a ser él en todos lados. Vemos imágenes de la tía May y de Ned. Que están siendo interrogados. Porque obviamente... Acá se abre todo un juicio. Y vemos a Peter que se queda mirando a unas lucecitas con forma de hechicero. Que hacen una clara referencia a Doctor Strange. De hecho, en ese mismo momento, de fondo se pueden ver unos pósters. Por lo que lleva a ver, parecen ser de Doctor Strange. Y obviamente a Peter. Se le prende la lamparita y piensa en Stephen. Vemos el logo de Marvel Studios. Y ya pasamos al Santo Santorum. Ahora sí, en el momento en el que Peter se encuentra con Stephen Strange. Se ve todo con nieve dentro del Santo Santorum, esto puede ser una referencia al agujero que dejó Hulk al caer en Infinity War y que no lo hayan arreglado desde ese momento, o simplemente una especie de hechizo que, que logra que la nieve llegue dentro del Santo Santorum, la verdad no lo sé, pero le da un toque a todo ese lugar, queda muy muy lindo. Y ahí le empieza a explicar Peter todo esto que le pasó, que su vida se arruinó luego de que todas las personas se enteraran de que él es Spider-Man. Así que lo que quería, básicamente, es que todos olviden que él es Spider-Man. Vemos una escena en la que Peter está corriendo con el traje negro y dorado, que ya vimos mediante el merchandising de la película. Y hay una persona que le señala de fondo a Peter, como dirigiéndolo hacia ese lado. Peter justamente va corriendo hacia, hacia ese lado. A mí me hace suponer que ya estamos... Más adentrados en lo que es la película en esa escena. Además de que tiene un traje nuevo. Porque este traje hasta el momento no lo había presentado en el MCU. Entonces puede ser que ya se esté enfrentando a alguno de los villanos de esta película. Vemos como Peter es acosado por varias personas. Esa escena también me parece bastante reciente a los hechos de... Far From Home porque sigue con el mismo traje de esa película y además está MJ ahí cerca. Peter le sigue explicando a Doctor Strange todo lo que pasó y si puede hacer ese hechizo. Y aparece Wong que se está por ir de vacaciones o a algún otro lugar. Muchos dicen que puede que en ese momento se esté yendo a el torneo de Shang-Chi. Recordemos que Wong va a aparecer en esa película y el primer vistazo que tuvimos de este actor en esa película fue en uno de los avances en el que lo vimos peleando con abominación. Puede ser que se esté yendo ahí o puede ser que se esté yendo a otro lugar. El hecho es que le avisa a Strange que no haga ese hechizo porque es muy peligroso y Stephen le dice, bueno, bueno, no lo voy a hacer. Pero en el momento en el que Wong se va, le línea el ojo a Peter haciendo referencia a que lo va a hacer igualmente. Vemos a Stephen bajar por unas escaleras hasta lo que es el sótano del Santos Santorum con Peter. Vemos en este lugar todo destruido que, si no me equivoco, es el mismo lugar de la película de Doctor Strange que destruyó Kaecilius, este lugar que conectaba con los distintos lugares que tenían hechiceros a lo largo del mundo. Stephen empieza a hacer su hechizo diciendo estas palabras de que todas las personas van a olvidar que Peter Parker es Spider-Man y en este momento Peter empieza a dudar porque... Nota que el hechizo va dirigido a que todas las personas van a olvidar que él es Spider-Man. Y cuando se refiere a todas las personas también entran su tía May, su amigo Ned y MJ. Entonces él empieza a dudar sobre esto y se mete en el medio del hechizo de Stephen. Mientras él le indica que deje de hablar porque va a arruinar todo. Y efectivamente... Pasa algo en el hechizo, se descontrola todo y vemos que Peter pregunta qué acaba de pasar. Y directamente saltamos a un momento que recuerda bastante a la película de Doctor Strange. Esto de los edificios todos mezclados, todo el lugar doblándose. este agujero en el medio de, de Nueva York. Parece ser que Stephen le da un viaje parecido al que Ancestral le dio a él en su película para mostrarle todo lo que puede pasar con la hechicería, y en el diálogo se empieza a hablar de que no hay mucha información sobre el multiverso, y esto ya nos abre la puerta a todas estas teorías, todos estos rumores de que el Spider-Verse puede aparecer en esta película, no solamente por la aparición de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, sino también por la aparición de los villanos de las otras películas. Vemos el momento en el que un rayo impacta en un lugar en el que hay algunos autos de policías y un par de camionetas, de medios de comunicación, uno de ellos el Daily Bugle, y esto puede ser una clarísima referencia a Electro, el villano de la segunda película del Spider-Man de Andrew Garfield, que también estaba rumoreado para aparecer en esta película. No se vio en este tráiler pero este rayo y otro más que aparece más adelante dan a entender de que es él nada más ni nada menos. Luego vemos a Stephen Strange arriba de un tren con Spider-Man haciendo una cosa bastante loca. Esto me da a entender de que Stephen Strange le sigue enseñando un poco de toda la hechicería a Peter Parker y en ese momento Stephen le dice que el problema es él tratando de vivir dos vidas diferentes haciendo referencia a su vida de Spider-Man y su vida de Peter Parker luego vemos como Stephen le saca su forma astral a Peter Parker. Algo genial. Posiblemente uno de los momentos más manija del tráiler. Porque la verdad se ve espectacular. Y nos hace recordar claramente a Doctor Strange. En ese momento Peter está sosteniendo una caja. Que no sé qué es. Pero tiene el símbolo de la ventana del Santo Santorum. Que también es el mismo símbolo que aparece en el ojo de Agamotto. No sé si tendrá algo que ver con este hechizo que Stephen conjuró. Para que todos olviden que Peter es Spider-Man Puede ser que esté ligado a eso Y ahí vemos un plano de Peter con el Iron Spider Que no vemos desde Infinity War Y la verdad es un traje que me encanta Claramente mirando a alguien En un lugar en el que ya hubo un ataque Por lo que vemos detrás así que puede que acá ya se esté enfrentando a alguno de los villanos que van a aparecer en esta película, no sabemos a cuál vemos a unos policías llegar a un lugar destruido y después a Happy mirando fijamente puede ser que sea el mismo lugar y vi varias veces ese momento pero no llego a descifrar quién está ahí porque claramente están buscando a alguien y teniendo en cuenta todo esto del multiverso puede ser que sea uno de los villanos ahí Stephen le sigue señalando lo peligroso que es todo esto y ahí sí vemos un momento en el que Pete Peter es atacado por detrás y todas las personas que vimos este tráiler estamos de acuerdo en que es nada más ni nada menos que la garra de Lizard, del lagarto, este villano que apareció en la primera película de Andrew Garfield y que también estaba rumoreado para aparecer en esta película, así que puede ser que sea él el que ataca a Peter en ese momento. E inmediatamente después de ese momento vemos a Peter con el traje negro y dorado que ya apareció en una escena anterior del tráiler. Y hay una curiosidad: que es que el momento en el que impacta el rayo, vemos cómo se levanta un montón de tierra. Que no queda claro si es del impacto del rayo. O es la aparición de Sandman. Otro villano más de otra de las películas de Spider-Man. En este caso de la tercera. Película en la que Tobey Maguire hizo de Spider-Man. Para mí es simplemente producto del impacto del rayo. Pero bueno, puede que en el mismo momento haya llegado Sandman. Luego de eso, otro genial momento del tráiler en el que una de las bombas de calabaza de el duende verde llega y de fondo se escucha la risa de William Dafoe impresionante la verdad que un momento muy muy bueno vemos esta autopista que ya apareció en el momento en el que Peter estaba con el Iron Spider y vemos cómo hay explosiones estas explosiones pueden venir directamente de las bombas de calabaza de hecho es el mismo lugar en el que vemos a esa bomba de calabaza así que puede ser la misma escena en la película y ahí vamos a la pantalla en negro y mientras se escucha una voz en off que dice Ten cuidado con lo que deseas, Parker, vemos a Peter mirando a algún lugar y de ahí saltamos al mejor momento del tráiler para mí y para muchas personas, en donde uno de los tentáculos de metal aparece en el medio de esta autopista y se descubre más adelante que es nada más ni nada menos que Otto Octavius, el mismo Otto Octavius. De la segunda película del Spider-Man de Tobey Maguire. Interpretado por Alfred Molina en este mismo papel. Saludando a Peter. Y esto a mí me generó una duda. Porque después de esto vemos a Peter arriba de un auto ya en posición de ataque. Y yo siento que estas dos escenas son dos escenas distintas en la película. Obviamente para el tráiler la juntaron para que quede mejor. Pero yo siento que a quien está saludando Otto en la película es al Spider-Man de Tobey Maguire, porque es al Spider-Man que él conoce, es al Peter que él conoce, y no al Peter del de MCU. Esto es una idea mía, para mí estas escenas son dos escenas distintas en la película, y puede que en el momento en el que Peter ya se está poniendo el traje para defenderse de la amenaza a la que está por enfrentar, no sea precisamente Otto Octavius, puede ser que sea el Duende Verde o Electro, hay que ver después en la película. Pero para mí son dos escenas distintas. Dos momentos distintos en la película. Y que en el tráiler obviamente quedan espectacular. Y bueno, ahí termina el avance con el título de Spider-Man No Way Home. Un tráiler que me gustó muchísimo. Lejos uno de los mejores avances que Marvel Studios nos trajo en todos estos años. Diría que viniendo de una película dirigida a un personaje en solitario es uno de los avances más manija que nos han traído, porque creo que los mejores avances vinieron por parte de los Avengers, y la verdad que este es un avance espectacular. Espero muchísimo esta película porque las anteriores de Spider-Man en el MCU no me habían gustado tanto y la verdad que esta película tiene un potencial enorme. Mucho más si se confirma este Spider-Verse, que en realidad... Ya está confirmado porque si tenemos a Otto Octavius apareciendo en esta película, el Spider-Verse es un hecho completamente, mucho más si el Duende Verde de William Dafoe y el Electro de Jimmy Fox aparecen como este tráiler indica, si la aparición del Spider-Man de Tobey Maguire y del Spider-Man de Andrew Garfield va a ser un hecho que todo indica a que van a estar en esta película, me gustaría que no lo muestren en un próximo avance, la verdad, me gustaría que lo dejen para la película, para el cine Verlos directamente en el cine cuando estrene la película Va a ser mucho mejor que un pequeño avance Ya incluso diría que con este tráiler solo ya está O sea, no me muestren mucho más porque generalmente los trailers... Terminan mostrando muchas cosas y esta película va a tener mucho contenido así que me gustaría disfrutarlo todo en la película y no tanto por los avances. Pero dicho esto la verdad que este tráiler es espectacular, la verdad que es hermoso. Hasta acá el análisis del tráiler de Spider-Man No Way Home, espero que les haya gustado. Los y las invito a suscribirse a este canal, a darle like al video y a compartirlo. Voy a empezar a subir más videos de este estilo, además de los videos dedicados al podcast que pueden encontrar en este mismo canal. Y nos estamos viendo después de otra reacción. Gracias. Hola, Peter.